trajo un tema, trajo Luis Miguel. Sí. Bueno, Miguel. Si hay alguien que fue súper infiel, fue Luis Miguel, ¿o no? Bueno, Te este cambió no. la carita, ¿qué dice tu marido cuando hablas de Luis Miguel? Por ejemplo? Ay, no, bueno, él ese... no. va a venir a la Argentina como nueve no. años, creo que tiene, sí, tiene, tiene casa nueva casa, novia. ¿Qué no sé, pasa acá? acá? No sé, contame, vos. Sí. No, contame. Ay, bueno, pa, ey, está re, está sí, buenísimo, bien, la Sería un permitido. La no, no. ¿Sara te, te permitiría ah, tener te no permi encuentros? No, con Luis Miguel tampoco. No, no. Igual para Luis Miguel, Miguel es, es grande también. Está bien, también. tiene pero que ver. Pero... Bueno, te enojó Monty, ¿eh? No, ¿Qué pasa? No, no, Mauro, no, me me... ni de él ni mío, porque para mí, cuando permitís alguno, ya está se agarra el gustito y. Te, te estás aflojando. Después. Igual... ¿Y nunca te pasó? ¿Cómo se puedes saberlo? No, ¿de qué? Te estás aflojando. No, para Yo antes de estar con Mauro, he tenido otras parejas, sí, fui infiel. para mí, que se infiel una vez es infiel varias veces una misma relación. Por eso, para mí, es mejor no abrir esa. ventana. Esa ventana, porque ya está no la cerras más. Igual. Qué injustos que son con Luis Miguel. ¿Por qué? ¿Por qué? Por, con el resto de la gente. ¿Por qué? Porque este señor, porque se llama Luis Miguel y canta hermoso, tiene más ¿Qué? operaciones que un cajero automático. ¡Ah, y usted no no sea, no, qué bueno que está! No sea no, envidioso, mi nota. Le llegando a Miki. Pero está bueno. No envidioso. Pero está hecho nuevo, chica. no sea no, envidioso. Foto. Mira, mira que esa foto. No, ahora tiene nueva novia. Hay chicos Una sí, Es una bomba. Sí, está divina. Una bomba, ¿en serio? Sí. Natalie es una bomba. Sí, Luisa sí. es una bomba. Sí, es Pero te, te gustan los bueno. maduros. te entonces. canta una balada y sabés claro, que te cae. ¿No? no, perdimos. No, no, escuchaste no, te no. Te escucha, ver, nada, no, te no te. a Bilón a no, claro. No, los no cuatro gracias. somos fachos, ¿viste? ¿Qué Luis Miguel? No, gracias. Bueno, no, gracias. No, pero en serio, ¿lo ven bien ahora? Porque fue criticado mucho Siempre. tiempo. Siempre una vez que lo vemos bomba, ¿por qué ¿Sí? lo van a... Hoy está bien. No, pues tuvo problemas. No, no, problemas de adicción. Sí. Digamos las cosas como sí. son sí. también, Estuvo, ¿viste? Porque también estaba muy gordito. Y no parecería estaba parecería que fuera ahí. Paraíso. Para para no, no, para Luis Miguel? Que le devuelva la guita de a Alejandro, me Alejandro me Fernández. Me Fernández me empecemos por ahí. ¿Por qué? Que le devuelva la plata a Alejandro Fernández. Ahí está. Su colega mexicano. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿No lo saben? Sí, contalo. Habían armado una gira. Habían armado, contalo, contalo. Habían armado una gira los dos. Y de repente, señor Luis Miguel. Tomó la decisión de no a, este, continuar con Alejandro Fernández y lo dejó Alejandro Fernández a su suerte sí. y perdió un uh, millones de dólares sí, Alejandro sangotes, Fernández por eso. Sí, sí. Que le devuelvan ahí, están en juicio. Pero pobre Miki, con toda la que le afanaron. ¿Te acordás? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de la serie? Sí, ah, pero, sí. Que todo lo lo que... todos la serie tempi, la hizo vapor, él. Y, el... y, y, y la hizo él para él y para tratar de juntar un poco de guita. lo único que estoy decía... sacando las entradas. ¿Están las entradas a sí. la sí. Y están vendiendo sí. a lo loco Buenos o sea. Aires o todo. No, no, eso es, es innegable. La rompe. La rompe. Es innegable. Sí. El tipo tiene acá club de fase, La gente o sea, muere por el Miguel. Siempre canta lo mismo. 80 mil bueno. años, los mismo tema. Pero la rompe. Hay está ahí, bolero. Quiero ir.